eta mila esker netara aurreko honetara etorri izanagatik gaur gurekin dago zirarrego, Europa, Europako parlamentoan izkirdaundidako kidea da. Zirak bi egun Euskadin energiarekin lotutako zenbat azpe igiturak bertatik bertara ezagutzeko. Hala nola, baia Bizkaigaz edo Zubietako erraustegia. Azken horri dagokienez, martxan jarri zenetik hainbat gorabera gertatu dira heldi-aldiak, izurketak edo zuteak besteak beste. Ekopolek Euskal e, Unibirtzietate Sistemaren Ikerketat aldeak egindako txostena izan da azken informazioa. Txosten horren arabera, atmosfetara, egindako izuriak 2008 eta 2008-an urteetan prebentzio eta kontrola ez dira betetzen. Halaber Ikerketaren arabera datuek baiestatzen dute 2008ko lehen zehilekoan, zubietako erraustegia martxan egon zela probaldi bateko aterki juridikoaren pean, naiz eta horretarako baldintza, teknikoak eta legalak betetzen ez zituen. Egoera horren aurrean, zira gure europarlamentariakin austertu dugu zer nolako ekimenak eraman ditzakegu ditzake daitezken Europako Parlamentura. Izan ere, ematen du er, erraustegiak altegarria dela bai pertsonen osasunerako, bai ingurumenerako. Eta es, J eta pesec, defendatzen duten bezala. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy está con nosotras, nuestra europarlamentaria, para la Parlamentaria de Izquierda Unida, Sira Rego. Eh, Sira lleva un par de días en Euskadi y ha venido para conocer de primera mano bueno, pues algunas infraestructuras relacionadas con la energía o con el medio ambiente, como Bahía Vizcaya Gas o como la incineradora de Zubieta. Respecto a, la, a esta última, la incineradora de Zubieta, desde que entró en funcionamiento se han producido diferentes incidentes, entre otros paradas, vertidos o incendios. La última información conocida ha sido la del de informe elaborado por el Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco, Ecopol. En este informe se señalan graves incumplimientos sobre las emisiones a la atmósfera, sobre prevención y control en los años 2020 y 2021. Asimismo, según el estudio, los datos confirman que durante el primer semestre de 2020 la incineradora de Zudieta estuvo operativa bajo el paraguas jurídico de un periodo de pruebas, aunque no cumplía con las condiciones técnicas ni legales para ello. Ante esta situación hemos analizado con nuestra compañera Sira qué tipo de iniciativas se pueden llevar al Parlamento Europeo, dado que todo parece indicar que la incineradora está siendo perjudicial, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. Y esto es justo lo contrario de lo que bueno, sus prometores PNV y PSE han defendido siempre y siguen defendiendo. Bueno, para terminar sí que quería mencionar que hoy es el Día Internacional contra la Brecha Salarial y recordar que precisamente Guipúzcoa es el territorio del Estado con mayor brecha salarial. Esto es debido a dos... a una circunstancia, bueno, pues como es que eh, las mujeres también en Guipúzcoa eh, nos dedicamos más a todo lo, el trabajo que tiene que ver con los cuidados, mientras que los hombres se dedican, o se dedican a otros sectores, como por ejemplo la industria, lo que provoca que eh, los salarios, las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Guipúzcoa sean de las mayores de todo el estado, algo con lo que eh, vamos a seguir y en contra de lo que vamos a seguir trabajando tanto desde las instituciones como desde cualquier otro ámbito. Y por mi parte nada más, vamos a la palabra a nuestra compañera Silvia. Sí, muchísimas gracias, buenos días. Eh, bueno, pues efectivamente dos días ya, nuestro segundo día en Euskadi, eh, precisamente por la importancia que tiene también esta, este lugar en términos energéticos e industriales para el conjunto de Europa. Eh, desde el trabajo parlamentario que estamos haciendo en el Parlamento Europeo relacionado con la Comisión de Energía e Industria, pues la verdad es que lo que sucede aquí en este territorio es absolutamente clave para entender tanto el desarrollo y la propuesta de modelo industrial a nivel europeo como lo que está sucediendo en materia energética, algo con lo que trabajamos prácticamente en el día a día y sobre todo nuestra propuesta de transición justa, que es lo que fundamentalmente nos mueve a las gentes de, de Izquierda Unida. Eh, bueno, ayer tuvimos una jornada bastante interesante, pudimos visitar el puerto pudimos de Bilbao, pudimos eh, estar también en la regasificadora, un punto clave sobre todo para abastecimiento de gas eh, en toda, a nivel de toda la península, por, por otra parte, con lo cual pues un, un, un lugar absolutamente estratégico eh, y sobre todo también y por la tarde destacar la reunión que tuvimos en Comisiones Obreras eh, con la secretaria General de Comisiones Obreras y también con compañeras eh, delegadas sindicales, representantes sindicales, mujeres, todas ellas, precisamente para abordar diversos temas de lo que es el mapa industrial en Euskadi, pero también con propuestas de carácter europeo, más, que van más, más allá, con la perspectiva feminista. Y luego nos llevó mucho, mucho rato la reunión en, en la que estuvimos eh, hablando de lo que tiene que ver con la, precisamente con la brecha salarial y con el día de hoy, el día de la igualdad salarial. Además de los datos de Euskadi, yo creo que fue muy útil poder conversar acerca de las estrategias eh, sindicales precisamente para reducir la brecha salarial. En cualquier caso, yo creo que, mmm, bueno, pues un día como hoy también destacar que la brecha salarial se ha ido corrigiendo en, en el Estado en los últimos años precisamente gracias a las políticas que ha impulsado el Ministerio de Trabajo vinculadas por una parte con la reforma salarial, con el refuerzo del Estado social y sobre todo y particularmente además en la última semana en las últimas dos semanas con el aumento del salario mínimo que fundamentalmente nos ha afectado a las mujeres y por lo tanto nos permite ir de alguna manera resolviendo, aunque queda muchísimo trabajo por hacer para acabar con la brecha salarial, pero bueno, resolviendo o minimizando cada vez más, acercándonos más a un escenario de igualdad salarial. En cualquier caso, son múltiples las estrategias. Creo que es fundamental señalar el trabajo que está haciendo el sindicato con los planes de igualdad y con los diagnósticos que hacen muy acertados y con las soluciones vinculadas a la educación y a la formación para corregir la cuestión de la brecha salarial y el acceso a puestos de trabajo más cualificados y, sobre todo, con más valor añadido por parte de las mujeres. Con lo, bueno, con lo cual, bueno, pues nos llevamos una buena foto por ahí. Y el día de hoy, fundamentalmente trabajando con los compañeros y compañeras, la verdad es que es una gozada compartir este día con, con, él, con ellos y con ellas, hemos trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con problemas en el territorio vinculados a cuestiones ambientales y de gestión de residuos, muy preocupadas precisamente por la gestión de residuos en Euskadi. No es la primera vez que venimos aquí con un problema serio, con un problema grave vinculado a la gestión de residuos. En este caso hemos estado hablando mucho de la cuestión de la incineradora de Zubieta. Desde luego nos han dado traslado de cuál es la situación. Creo que este informe avalado por la Universidad del País Vasco es sustancial para, para avanzar y para clarificar lo que está sucediendo y por nuestra parte, como siempre, poner a disposición el instrumento que supone el el Parlamento Europeo para intentar que ayudar a, a resolver una situación porque que es evidente que el propio informe, que tiene además un informe hecho con, con, desde, desde una perspectiva científica, con lo cual acredita bien la, la situación, utilizarlo también para dar traslado a las instituciones políticas. En este caso nos hemos puesto a disposición para trasladar eh, una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que clarifique y se posicione con respecto a lo que está sucediendo en lo concreto en Zubieta, pero que nos arroje también luz acerca de cuál es el modelo de gestión de residuos que tiene el Gobierno vasco, que parece que no está siendo de lo más acertado, por otra parte, y, eh, por supuesto, volver a recuperar una petición que ya, eh, ya presentaron colectivos ecologistas y, sobre todo, actualizarla con este informe y con los últimos datos y poder eh, presentarla a la Comisión de Peticiones para, para, para, bueno, pues para, en fin, para interpelar a la Comisión y, en su caso, para solicitar que haya una investigación acerca eh, de cuáles son las condiciones en las que está operando esta incineradora. Muchas gracias. En concreto esa pregunta, ¿qué, qué es lo que vais a...? ¿Qué, qué, qué, es, qué preguntáis en concreto con, con esa iniciativa parlamentaria sí. dirigida a la Comisión Europea? Sí, se trataría, habría que acabar de concretarla, pero lo que estamos pensando es que efectivamente la, la Comisión responda si considera que a la vista de estos informes y de todos los incidentes que ha habido, este es un funcionamiento debido de una infraestructura como una incineradora que tiene también eh, o que puede tener una serie de riesgos y que los tiene para el medio ambiente y para sobre las personas. Eh, bueno, esa sería una pregunta y la otra pregunta también tiene que ver, bueno, si a la vista de todos estos informes que, bueno, el informe de, de Ecopol, del Grupo de Investigaciones Científicas del País Vasco, creo que es muy potente, si a la vista de todo esto eh, piensan eh, o tienen intención de abrir algún tipo de, de expediente informativo o de, o de recabar más información para ver cuál es el, el las disfunciones y, y lo que está ocurriendo ahí y, bueno, ver la manera también eh, en la que eso se puede corregir porque eh, ya de por sí las incineradoras son infraestructuras contaminantes. Si a eso le añadimos un funcionamiento incorrecto pues ya lo que tenemos es, pues bueno, pues una mezcla de, de circunstancias que pueden generar a lo largo del tiempo porque, claro, esto no va a ser como Zaldívar que va a colapsar, pero sí que a lo largo de unos años podríamos ver que estamos teniendo eh, mayores incidentes en, en temas de salud o cánceres o otro tipo de enfermedades, o incluso también impactos no deseados en el propio medio ambiente de la zona en la que está la incineradora. Claro, y, y recordar una, un pequeño detalle que es importante, que el Estado tiene abiertos más, es uno de los países miembros con más... Eh, con más expedientes abiertos por infracciones en materia de residuos eh, por parte de Europa. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy exigentes en la aplicación de la normativa y de las directivas de residuos, muy exigentes en términos de salud pública y en términos de gestión ambiental. Tenemos un problema y el problema hay que abordarlo. Y es importante que nuestra presencia, por lo menos, de la gente de Izquierda Unida, las instituciones, siempre va orientada precisamente para ser muy exigentes a, a este nivel. La, somos conscientes que uno de los grandes retos de las ciudades del siglo XXI y en términos generales de la, de la gestión pública, del siglo XXI tiene que ver con la gestión de residuos y exige que estemos a la altura de las circunstancias y, la, la incineradora está ya en funcionamiento? imagino que el, el fin último es conseguir que se corrijan esos fallos no que se cierre la incineradora bueno, nosotras desde Izquierda Unida eh, nunca hemos apostado por las incineradoras porque creemos mmm, que de las tres R's reducir, reutilizar y reciclar la primera es la de reducir, es decir, si hubiera una correcta gestión de los residuos tendente a la reducción de estos mismos, pues seguramente que las, este tipo de macroinfraestructuras no serían de necesarias. Nunca hemos defendido las incineradoras, no es nuestro modelo de gestión de residuos. Esa planta está ahí, no puedes aventurar, eh, o sea, es decir, eh, cerraríamos la planta, si pudiéramos lo haríamos. Otra cosa es que, bueno, pues eso habría que ver si efectivamente se podría reconducir a otro tipo de infraestructura o, o, o cómo hacerlo. Pero bueno, es verdad que nadie se va ahora a sorprender, porque digamos que es que era izquierda Unida, unidad, pues hemos abanderado el no a la incineración desde 2003 en el territorio de Guipúzcoa, cuando se pensaban, o el PNV y el PS querían poner tres incineradoras en Guipúzcoa, eh, esa era una gestión que ya entonces nos parecía completamente absurda y fuera de lugar, la de Zubieta tampoco, tampoco la hemos defendido nunca y desde luego que no es para nada, la incineración no resuelve el problema de la gestión de los residuos, sino que lo, lo que resuelve es producir menos residuos y para eso lo que hay que hacer es una política decidida de reducción y de reutilización. ¿Y la Comisión Europea cuál es el de su pronunciamiento? ¿Entiendo que no es vinculante? Eh. Bueno, de, depende, no es vinculante en algunos casos, pero muchas veces se, se, se resulta determinante y sobre todo los expedientes de infracción sí que son vinculantes sí. cuando se inician, claro. Sí, o sea, quiero decir que que desde luego es determinante. ¿no? Hay muchos casos en los que la posición de la Comisión termina, termina siendo, sobre todo cuando hay riesgo de que puedan abrir un expediente de infracción, cuando se está vulnerando alguna normativa vinculada a los residuos o vinculada a cuestiones ambientales, ¿no? de protección del, del medio ambiente. Voy a preguntar ahora el, el famoso tema de la, de la ley del, del CSI, que ayer hubo un debate en el, en el Congreso. Eh, en las cortes, eh, el PP estuvo atacando por ese lado al, al gobierno, pero parece que Pedro Sánchez tampoco <coughs> no concretó exactamente cómo están las cosas, entonces en ese tira y afloja que hay con eso, el socio de gobierno, yo no sé, Izquierda Unida en esa posición, sí. ¿qué, ¿qué es lo que qué, qué, qué tarea está haciendo o va a hacer ahora? Bueno, nosotros, como, como parte del Gobierno de coalición, por supuesto, estamos eh, implicadas en, en, todas las, en todo este tipo de tareas. Fundamentalmente, la posición que tiene Izquierda Unida es que eh, la ley es una ley magnífica, es una ley que pone el consentimiento en el centro y creemos que esto es un salto cualitativo en términos sociales y en términos políticos y un cambio de paradigma. Porque blinda y ensancha los derechos de las mujeres y, por lo tanto, ensancha la democracia en la medida en la que se cambia eh, la carga de la prueba para empezar y en la que se ponen en el centro los derechos de las mujeres y amplía nuestras libertades sexuales garantizándolas. Por lo tanto, para nosotros, para nosotras desde Izquierda Unida, la cuestión del consentimiento es una cuestión clave e irrenunciable. Y lo que planteamos, hemos planteado de la misma manera que ya se ha pronunciado el Ministerio de Igualdad, es que si hay algún aspecto que deba ser eh, modificado por, eh, precisamente porque la aplicación de la ley tenga algún efecto no deseado, pues que bueno pues que esto se puede modificar. Estamos ahora en esa fase, lo que creemos es que en el marco del acuerdo del gobierno, de la coordinación de gobierno, hay margen eh, para llegar a un amplio acuerdo, de amplio consenso por todas las partes, y ahí estamos en, en este momento, pues, en, en, en este proceso ¿no? en el que se tiene que determinar un poco en qué va a consistir mmm, estos, estos ajustes. ¿no? Sí, no, y luego yo creo que, eh, por supuesto, lo que, lo que acaba de comentar Sira, no pero me parece que también hay, con este tema se está obviando algo que es muy, muy, muy importante en la ley, y es que es una ley de garantía integral que tiene una cantidad eh, de instrumentos para la sensibilización, para la prevención, para la formación, para la reparación y para la justicia de las víctimas, que es muy potente y que, todo este debate en torno exclusivamente a la reducción o no de las penas está siendo ocultado porque lo que hace la ley precisamente es tocar hueso de unas estructuras machistas que todavía permanecen en nuestro país. Entonces, eh, para obviar esa parte tan importante que tiene la ley, bueno, pues la derecha ha tirado de la reducción de penas. No se está diciendo tampoco que hay un montón de juzgados que están haciendo revisiones de condenas y no están concediendo ni reducciones de pena ni escarcelaciones. Con lo cual, también hay, eh, hay que ver y hay que decirlo lo que hay, se está interpretando por algunos jueces de una forma, por otros de otra. Entonces, yo creo que, la, bueno, no voy a añadir más, pero me parece que la ley es una ley muy muy buena, eh, de defensa de los derechos de las mujeres, y precisamente esa es la razón por la que está siendo tan duramente atacada por la derecha de este país. Pero puede ser que no se esté diciendo claramente, porque está la cosa muy centrada en el tema de las penas, pero no claro. se está diciendo claramente algo por parte también de, de la parte de, de Podemos, quizá, de, de decir, bueno, si a lo mejor las penas tienen que ser más bajas, pero lo que hace falta es... Pero, pero es que en realidad no es tanto un debate de esta naturaleza, es decir, evidentemente una ley contempla necesariamente que cuando hay una agresión... Eh, tenga que ser, eh, ten, tener una pena asociada. Yo creo que ahí no está tan, Para nosotras el debate está sobre todo en el hecho eh, que, que, que. Es decir, que, que lo entendemos y lo, y lo, y lo asumimos. Eh, quizá el, la virtud que tiene la ley es que precisamente es lo que dice mi compañera, que lo que pretende es evitar que haya víctimas. Es eh, reeducar, eh, a todo, o sea, es decir, es cambiar eh, los el, el, el marco de relaciones sociales y sobre todo cambiar, eh, ampliar los derechos de las mujeres y reforzarlos. Y esto es lo verdaderamente interesante de la ley, eh, porque para nosotras la clave eh, de verdad es evitar que haya víctimas, evitar la violencia y la ley precisamente incide y... y de manera estructural en el hecho de que deje de haber violencia contra las mujeres. Y esto es lo cualitativo de la ley. Esto es lo valioso de la ley. Por supuesto, luego está el tema de que, evidentemente, si hay una agresión, tiene que estar condenada y tiene que tener una pena asociada. Faltaría más. Pero lo interesante de la ley, y ahí es donde nosotras queremos poner el foco, y tiene muchísimos mecanismos, como ha dicho uh -huh. mi compañera, es que hay que proteger a las mujeres de la violencia. Y eso tiene que estar regulado. Esto no puede dejarse para pasado mañana. Esto, y afortunadamente esto ya está aquí. Y, y como está todo tan centrado en lo de las penas y no en el resto eso puede desgastar a la parte del gobierno de Podemos por parte, o sea visto desde fuera tenéis temor a que esto nosotros, estamos, nosotros estamos trabajando, nosotros sabemos que desde el gobierno de coalición se está haciendo un magnífico trabajo reforzando la agenda social, reforzando los derechos de las mujeres eh, y bueno pues yo creo que ahí está, la, ahí está nuestro trabajo ¿no? y ahí está el trabajo además que avala que después de una crisis como la de la COVID, una crisis económica que deviene de del incremento de los precios y de la inflación, eh, el gobierno eh, en el estado está consiguiendo eh, poner en marcha una agenda social. Social potente que nos diferencia muchísimo de muchos países europeos en los que las condiciones generales a nivel social son mucho más precarias que las que vivimos aquí. Por lo tanto, aunque sea simplemente desde un ejercicio comparativo, yo creo que es evidente que aquí hemos afrontado la crisis precisamente porque hemos tenido un gobierno de coalición que ha puesto la agenda social en el centro. Hablamos de eh, elementos vinculados en, a, a la reforma laboral, a materia salarial, a derechos de la gente trabajadora, a derechos sociales, a cobertura frente a la covid con los ERTES y demás al ensanchamiento de los derechos de las mujeres con las leyes que ha promovido el Ministerio de Igualdad, es decir, yo creo que bueno, que tenemos un yo creo que podemos decir desde la humildad, pero bueno con, que hemos hecho muchas cosas en el gobierno por lo tanto, bueno pues ahí está el trabajo, ¿no? también Muchísimas gracias que Regasco es que ricas